para tomar conciencia social o hacer una crítica, etcétera, etcétera. Entonces, eh, esto empezó porque yo cuando me vine, yo soy de Barcelona, me vine a Granada hace dos años y encontré un piso en La Chana, y fácil, asequible y, y muy bien. Y entonces, el segundo, en el segundo año decidí mudarme al centro. ¿Qué pasó? Que estuve como mucho tiempo, estuve seis meses buscando algo, que, un piso que estuviera en buenas condiciones y tuviera un precio asequible para lo que es un... Un, un contrato de investigación, ¿no? Entonces al ver que me costaba tanto encontrar algo dije ojo a ver si en, en Granada está pasando algo como está pasando en, están, están haciendo denuncias en Barcelona, Madrid o Palma de Mallorca. Entonces lo que me planteé es vamos a analizar si Airbnb está haciendo está afectando a, a los precios del alquiler aquí en Granada a la oferta. Entonces Juanjo, eh, perdón, ah, ahí. Eh, Juanjo consiguió los datos de, de la plataforma Airbnb en Granada desde, 2000, desde 2007 hasta 2017. Entonces, para poner un poco en contexto el estudio, eh, hablar sobre dos conceptos básicos que son la gentrificación y la turistificación, que muchas veces lo, lo vimos en los medios de comunicación pero no sabemos realmente a, a qué se están refiriendo. Entonces, la gentrificación es aquel proceso de expulsión que sufre la, sufren las personas de, de un barrio debido a la revalorización de, de este mismo a causa de una inversión tanto pública como privada. Suele pasar en las zonas céntricas de las ciudades y las personas se ven obligadas a moverse a las zonas periféricas porque el poder adquisitivo allí es, es más bajo, los alquileres, etc. La gentrificación es un concepto que lleva a la turistificación, porque cuando esta inversión se debe a, a que pues en nuestro barrio hay una masificación turística, eh, nuestra vecina de toda la vida pasa a ser eh, turistas que están dos o tres días, la droguería donde siempre vamos a comprar la lejía pasa a ser una tienda de souvenirs. Eh, son hechos, mm, hechos que, que reflejan eh, este efecto de, de la turistificación. Entonces... Analizando los, eh, bueno, nos propusimos analizar los, los datos de Airbnb en Granada y aquí eh, veis una, es una gráfica en la que muestra la oferta, eh, la, la oferta de los pisos en Granada por barrios. Y bueno, en, en, en, en, desde 2007 hasta 2017 son los datos que obtuvimos. Entonces, como vemos, en 2014, por ejemplo, la plataforma Airbnb solo habían 10 pisos turísticos y luego pasó en 2017, a mediados de 2017, porque aún no ha acabado este año a un total de eh, 1.105. Entonces fue, bueno, ha sido una explosión, ¿vale? El efecto de Airbnb tanto aquí en Granada como en otras ciudades ha sido realmente una, una explosión. ¿Y por qué? No nos preguntáis por qué. Pues el hecho es que muchas personas han visto en esta plataforma una manera de sacar bastante dinero sin tener que rendir cuentas a hacienda. Eh, bueno, aquí por ejemplo vemos la, se, se ve. La geolocalización de, de, de, de estos apartamentos. Entonces, Javi, si puedes darle al play, que se ve. Entonces, vemos que empieza en. Ahí. No, es que es un. Bueno. No, bueno, es, es una captura de Sí, Javi, si le das al play no funciona, si no. No, vale. Bueno, pues entonces, al final de las diapositivas está mi blog y en mi blog podéis encontrar el artículo donde, donde está este mapa, ¿vale? Que es, sí. bueno se mueva, o sea, se, vas viendo cómo van apareciendo cada vez más y más apartamentos eh, en función que va pasando el tiempo y sobre todo la concentración de esos apartamentos en, en barrios como el Ralejo o, o el centro. Bueno, entonces este es un gráfico, un gráfico que hizo mi compañero Juanjo en la que eh, se muestra por barrios la, la, las características de, la, de las ofertas. En Airbnb tú puedes eh, ofertar un piso, un apartamento entero o una habitación privada, es decir, yo tengo un piso, tengo una habitación que tengo libre y la pongo en la plataforma, o una habitación compartida, es decir, este mismo caso, pero la habitación es muy grande y, y pues, a lo mejor pongo literas y, y varias gente, varios clientes pues pueden eh, alojarse en esa habitación. Entonces, como, como vemos, en los barrios del Realejo y el Albaicín, eh, la oferta que más predomina es apartamentos enteros. Y, en cambio, en barrios más periféricos como el, el Zaidín o la zona norte, la oferta que más predomina son eh, habitaciones compartidas o habitaciones privadas. Lo que nos muestra que realmente se está haciendo un, un lucro a raíz de, de esta plataforma. De hecho, de media, una persona que tenga un, apartame, un apartamento ofertado en esta plataforma en esta plataforma, gana al mes 3.273 euros. Y esto totalmente libre, libre de impuestos. Vale. Entonces, nos pusimos a… Otro, otro análisis que realizamos fue, bueno, pues de las personas, de, de todas las personas que tienen apartamentos en Airbnb, ¿quién son los que más tienen? Entonces, hicimos el top 10 de, usu de usuarios y usuarias de esta plataforma y en total tienen 126 eh, apartamentos, sean apartamentos enteros, habitaciones privadas o, o habitaciones compartidas, que… No puedo decir que en la, la norma general es que son apartamentos enteros, o sea, que son, se podían considerar hasta hoteles ilegales porque, bueno, me encontré que, por ejemplo, una, uno de los usuarios tenía como una, una casa muy grande con muchas habitaciones y en la plataforma ofertaba to, todas estas eh, habitaciones. Bueno, también ver en el, en el mapa que, que las ofertas, como ya he dicho, se concentran en las zonas centro de Granada, como son el Ralejo y, y la zona del, del Albaicín. Ah, mira. Vale, ahí. Bueno, cada, cada punto que aparece es una, es una oferta más en, en la plataforma de Airbnb. Entonces, bueno… Es como el virus del sarampión en, en el mapa de, de la ciudad de Granada. Y se va. Ahora estamos en 2014 y a partir de 2016 que sufrió una explosión bastante exponencial. Vale. Gracias, Javier. Bueno, esto por ejemplo es lo que os explicaba, ¿no? El mapa de, de los usuarios, entonces vemos que, que cada color es un usuario o usuaria de la plataforma que, que tiene ofertas en Airbnb y vemos, como ya os he explicado, que se centra en la zona del albicín, el paseo de los tristes está muy muy explotado y también pues la, la zona de, de San Matías y del, y del Realejo. Entonces. ¿Cuál ha sido la respuesta ciudadana a, a este a este caso? Pues eh, barrios como el Albaicín que sufren muchísimo de turistificación se han organizado, han organizado los, los vecinos y vecinas del barrio se han organizado para hacer protestas tipo eh, manifestaciones y, y este tipo. También ahora en el como vivo en el Ralejo, en el barrio de Ralejo también se ha creado una asociación en el que, bueno, aparte de, de, de manifestar este este hecho. ...también se está manifestando contra el tema de, de el, el transporte, los coches privados... ...que en Ralejo sufre mucho de eso. La respuesta institucional en Granada, pues a que yo sepa a día de hoy... ...aún el ayuntamiento no, no se ha manifestado ante este hecho... ...no sabemos si eh, va a perseguir a estas personas que, que están teniendo un tipo de, de hoteles ilegales... ...o que están ganando muchísimo dinero sin rendir cuentas a nadie... Pero en cambio sí que otras ciudades como Palma de Mallorca, Valencia, Madrid, Barcelona han empezado a, pues, a perseguir este tipo de, de turismo ilegal, yo diría. Y bueno, por último, este es el blog ¿vale? donde podéis encontrar algo, eh, artículos, entre, entre todos ellos este, este que intentó pues, mostrar a la gente cómo está afectando Airbnb en la ciudad de Granada. Y por último, pues mi usuario, mi cuenta de Twitter, pues si queréis hacerte, o sea, si me queréis seguir o lo que sea. Y hasta gracias. Acaba así la intervención de Ana Valdivia, eh, científica de datos que ha estudiado el fenómeno de la turistificación con datos en Granada. Que son muy interesantes para entender, digamos, algunos de los puntos específicos que tiene el mercado turístico en Granada con respecto a otros lugares. Y yo creo que un poco por alusiones también, eh, ya que Ana ha preguntado directamente por cuál es la postura institucional desde el Ayuntamiento y un poco por explicar también pues los cambios que ha habido en esa postura en los últimos años y los diferentes debates que han ido surgiendo, entiendo. Eh, pues tenemos a Estrella López, que es directora técnica de turismo del Ayuntamiento de Granada, que le estoy viendo unos EFLA y unos datos que estoy deseando, deseando escuchar. Así que sí, sí, pues... Bueno, <risa> buenas tardes a todos. Eh, en primer lugar quería dar las gracias eh, especialmente a la universidad y a Medialat, a la porque sin ellos no hubiéramos podido hacer esta jornada. O se les estoy súper agradecida porque ha sido una, una no han hecho realidad, una cosa que teníamos hace mucho tiempo y que gracias a su colaboración hemos podido hacer. Y bueno, en este tema de los alojamientos. Bueno, eh, antes de entrar con el tema de los alojamientos, que es bastante eh, más, más dificultoso, eh, quería dar las gracias también a todos los que estáis aquí. ...y a todas las personas que habéis participado en esta jornada. Nosotros el Ayuntamiento tenemos muchísimo interés en conocer, eh, la, en conocer la opinión... ...de todos los que participáis en, en la ciudad, en los, en los vecinos... ...no solamente los que forman parte de, de agentes, no solamente los agentes turísticos... ...los que están en el sector, sino también de los vecinos que vivís. Porque cuando tenemos, nos planteamos hacer el plan de turismo... ...una de las cosas que nos preocupaba... ...era integrarlo y ver qué pie quiere de la ciudad... Así qué quiere la ciudad de Granada... ...cómo quiere que hagamos el plan... ...porque creemos que tenemos que ir de la mano... ...porque el turismo tiene que ir totalmente ligado a la ciudad... ...entonces en esta jornada... ...aunque nosotros ya tenemos una idea... ...de que íbamos a contar con todos los vecinos... ...pero lo que sí nos ha quedado claro es que... ...en principio tenemos que empezar por impulsar muchos valores... ...que hay en los... mucho, mucho patrimonio ...y mucha cultura e historia que hay en los barrios... ...porque esa cultura y ese patrimonio hace... ...no solamente que podamos diversificar el turismo... ...sino también que enriquezca al, al turista que viene. Creemos que potenciando esos distintos lugares de la, de, de la ciudad... ...hacemos que cuando venga el turista... ...le podamos dar una, un turismo de experiencia... ...que es lo que actualmente está buscando... Al, ...al ir a ver esos barrios... ...y de paso quitamos un poco la, el flujo de visitantes... ...de todos los mismos sitios. Así que nos han parecido súper valiosas... ...todas las aportaciones que nos habéis dado y las vamos a trabajar y vamos a intentar que la mayoría de ellas que podamos encajar las metamos en el plan y las que no podemos hacer un seguimiento y de hecho queremos hacer luego más adelante otras jornadas para que vayáis viendo las cosas que vamos avanzando y para que en todo momento del proceso podáis tener cabida todos los sectores que estáis interesados en que consigamos una ciudad accesible, una, una ciudad sostenible y sobre todo que vivamos a gusto los que vivimos todo el día aquí no solamente el que viene a visitarnos. Bueno, he dicho esto eh, respecto a los alojamientos. Bueno, creo que es un problema no solamente es de la Junta de Andalucía, de nosotros, y creo que en general a todos nos ha pillado de sorpresa el boom tan grande que ha sido el BNB. Pero, eh, vamos, la, la legislación como tal la tiene la Junta de Andalucía. Nosotros como ayuntamiento tenemos una licencia que realmente, tengo que decir, la verdad, esta mañana me he enterado que era más cara ...que encontró ciudades... ...porque un señor que ha estado en las jornadas... ...que para eso es una de las cosas que ha servido... ...lo ha comentado... ...ahí está, sí, ese señor, sí. ...entonces, realmente... ...es un tema político... ...que yo tampoco, como directora técnica... ...tampoco sé exactamente la postura que tomará... ...entiendo que será del equipo de gobierno... ...el que tendrá que tomar esa decisión... ...pero sí sé que es un problema que... que lo tenemos muy, muy encima... ...también tenemos a la Secretaría de ...que con ellos colaboraremos, entiendo... ...y que a ver la visión que tiene ahora Jesús... Desde, su, ...desde la Federación, pero a un problema que yo creo que la, la cosa está en conseguir un equilibrio. Es decir, lo que hemos hablado también un poco antes en la mesa anterior es que tengan que pagar los impuestos que tengan que pagar... ...y que esté regulado y no tiene por qué ser incompatible ni tiene por qué dejar de convivir. Es otra forma más de venir a visitar la ciudad. Creo que hay que conseguir que, no sea, que haya una convivencia entre una cosa y otra pero sobre todo que estén regulados y que tengan que pagar sus impuestos como los demás y que no sean ilegales, ¿eh? como estaba diciendo Ana, porque creo que eso es lo que nos perjudica a todos, tanto al sector como a nosotros como ciudadanos y, por supuesto, a los empresarios. No sé, Jesús, ¿tú qué opinas? Buenas tardes. Eh, soy Jesús Olvera, soy técnico de la Federación de Hostería y Turismo de Granada. Eh, represento al, al sector empresarial en, turístico en, en la ciudad y en la provincia. En primer lugar, eh, quiero agradecer la, la invitación que nos ha cursado el Ayuntamiento de Granada, Medialab y, y la Universidad de, de Granada, la UGR, como se la conoce. Está hablando ahora mismo Jesús Olvera, que es secretario general de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada. La, la asistencia de, de nuestro presidente Trinitario Beterez, que por cuestiones de agenda absolutamente inexcusables, finalmente no, no ha podido estar aquí. ¿no? Y bueno, centrándonos un poco en el tema y partiendo de... ...del breve pero demoledor análisis que, que ha hecho Ana... ...de la presencia de, de Airbnb y de los y de los apartamentos que presenta... ...que comercializa o que, o, o que difunde en su, en su portal... ...pues eh, bueno, solo nos cabe decir que, que desde el sector hotelero clásico pues eh, muy probablemente esto se acerque a, a situaciones casi de competencia desleal y como tal, pues eh, las autoridades competentes deberían tomar cartas en el asunto. Eso solo para empezar. Sí, yo, eh, yo creo que Estrella ha tocado un tema interesante que es decir, me, en ese sentido, mmm, el margen de maniobra que puede tener el ayuntamiento con respecto a la legislación. Eh, puede ser limitado y, ...y en cualquier caso esto, esto plantea dos asuntos... Eh, ...es decir, el primero de ellos es que este es un problema... Eh, ...entiendo que difícil de solucionar... ...pero que es fácilmente diagnosticable... Eh, ...en el sentido de que se puede saber quiénes son... ...no, no es muy difícil... ...encontrar quiénes son estas personas... ...es decir, si lo puede hacer un periodista... ...en su horario de trabajo entiendo que el ayuntamiento... ...tiene obviamente muchísima más capacidad técnica... ...de saber quiénes son, ¿no? Eh, y si eso es así... Eh, es una pregunta abierta eh, sobre todo a, a vosotros dos porque sois los que sois, tenéis puestos más institucionales. Eh, ¿Qué manera hay de coordinar mejor digamos la, la actuación? Porque yo entiendo que todo el mundo en este sentido eh, persigue el mismo objetivo, que es encontrar, digamos, una manera sostenible de funcionar. Eh, ¿De qué manera se puede coordinar mejor, en vuestra opinión, la relación diaria y el trabajo diario que se haga entre eh, administraciones públicas de diferente nivel y eh, los empresarios del sector para, digamos, tratar de eh, actuar mejor en lo posible en ese sentido? Yo creo que todo esto entra por una regulación, no por obligarle a que cumpla una serie de regulación, porque ha comentado este señor… Esta mañana yo creo que a lo mejor quizá empezaría porque la licencia que comentaba, que no sé si enfojaría, era la 20 euros, no sé si me equivoco, y aquí eran mil y algo, ¿no? Bueno, no recuerdo exactamente la cantidad. Exacto. Pues yo creo que quizás eh, por parte de la Administración quizá empezaría por ahí, ¿no? Por ir arreglando ese tema. Y yo creo que la solución, vamos, la solución más normal es que legalmente se le ha un mayor control sobre ello. Creo, vamos, no sé. Desde la Federación coincidimos eh, en que seguramente la, la normativa que, que entró en vigor el, el año pasado, en mayo del año pasado, y que regulaba lo que se vino a denominar viviendas con fines turísticos, que no apartamentos turísticos, que es una categoría reglada y que tiene un decreto desde hace varios años, eh, esa normativa seguramente sea demasiado laxa o demasiado relajada Y por ejemplo, quiero recordar que no, eh, y esto es algo que está relacionado con este tipo de portales, porque Erwin es solo uno de los 50 60 que más o menos tenemos, que operan en Granada, que tenemos controlados, que tienen inmuebles en Granada, eh, no eh, se controla que este tipo de portales eh, solo puedan anunciar, viviendas con fines turísticos que tengan número de registro de la, del registro de turismo de la Junta de Andalucía es decir, no es un requisito eh, que estas viviendas estén eh, sean las únicas que se ofertan en este tipo de portales. En este sentido, eh, imagino que sabréis que el Ayuntamiento de Barcelona tuvo ya, ha tenido varios problemas ya con Airbnb y una de las cosas eh, a las que, que pidió a la plataforma, que finalmente ha exigido previa multa de 600.000 euros, es que ...es detectar y eliminarse eh, aquellas viviendas que no contaran con lo que allí se llama el HUT... ...que es, que es básicamente el mismo número que aquí eh, da el RTA. Eh, lo que me gustaría saber es, eh, con respecto a la visión del, del Ayuntamiento sobre todo... Eh, ...si ¿sí creen que este ha llegado el momento de plantear este tipo de situación, o sea, de, de, de respuesta... ...ante la situación o todavía eh, con respecto al diagnóstico que ustedes hacen en, en el consistorio... Eh, la situación no está todavía como para tratar de plantearse este tipo de medidas. Me gustaría saber qué diagnóstico hace de la situación en, en términos generales en la actualidad. No, por supuesto que es un problema que lo tenemos ya. Vamos, de hecho, ya llegamos tarde. La sensación que tenemos en los ayuntamientos es que llega, vamos tarde, como nos pasa en muchas cosas. Que hasta que no las tiene encima no, no reacciona. Entonces, el, el tema que tenemos ahora mismo empieza por ahí. Nosotros vamos, por lo menos la idea que, que tiene este tipo de gobierno es junto con la Federación de Osteología y con todos los que están directamente implicados en este tema, eh, empezar por la regulación. Vamos, me refiero cada, por los pasos que haya que dar, pero evidentemente ya, y no una cosa que, que no se haya hablado ya. De hecho, no es la primera vez que lo hemos debatido ni primera vez que se ha hablado. Mm. Se han tenido muchos contactos con ellos, en fin, que, que estamos a ver cómo lo podemos ir arreglando. Arreglando me refiero legalmente, porque claro, en un aumentamiento más que podemos hacer, es establecer una serie, dentro de, de las competencias que tengamos, eh, ...y regulándolo... ...y luego con la Junta de Andalucía... Eh, ...no sé si nosotros no tenemos a lo mejor... La, ...el potencial como para meternos... No, ...no sé... ...de meternos ya con la plataforma y tal... No sé. Eso sería... Jesús, tú... ...qué, qué piensas sobre eso... Nosotros... Eh, yo creo que, que... seguramente debería de existir... ...en el presente o en el futuro... ...un nivel de gran comunicación... entre las diferentes administraciones... ...para para evaluar mejor eh, este impacto y quizá llevar a cabo, si no, las, si no ya medidas eh, iniciáticas, al, al menos sí medidas correctoras que intenten paliar eh, la actual situación. Sí. Sectores de la economía. Poner puertas al mar es, es complicado y, y no es algo demasiado sencillo, pero seguramente exige que, que entre todos los agentes, tanto administraciones como eh, agentes público-privados, eh, instituciones, etc., le demos una, una vuelta adicional. ¿no? Pues eh, aprovechando eso, que me parece además una gran idea, eh, me gustaría preguntaros a los tres, si queréis vamos a empezar en el mismo orden que habéis intervenido. Eh, como digamos todos eh, pensamos sobre este asunto digamos, en nuestro día a día, eh, me gustaría eh, que si pudierais desgranarme algunas ideas realistas, es decir, eh, concretas y realizables que creáis que se pudiera poner en marcha desde eh, vuestros respectivos ámbitos eh, para, digamos, paliar o, o tratar de entender mejor o de actuar mejor con respecto a este asunto. ¿Tiene que mm, bueno, yo a nivel personal he dejado de, cuando viajo, hospedarme en Airbnb porque me he dado cuenta que destroza la ciudad en la que vivo, por lo tanto yo no quiero destrozar las ciudades a las que voy a visitar. Eh, hablando del tema de la economía colaborativa, tenemos que, que hacer llegar a la gente, a la sociedad, que no es tan colaborativa como creemos, porque al fin y al cabo eh, están haciendo, bueno, sí, es colaborativa porque ponen en comunicación a, a dos personas ¿no? una oferta y una demanda, pero el intermediario es el que realmente se está enriqueciendo y haciendo un lobby bastante eh, fuerte, ¿no? Entonces, pues, yo creo que a nivel, yo como no soy de ninguna institución, sino que soy una ciudadana de a pie, eh, intentar concienciarnos sobre el tema de utilizar las economías colaborativas que no son tan colaborativas como creemos. Bueno, yo creo que lo único que nos queda a nosotros es trabajar con la Junta de Andalucía para regularlo y, para, y con la policía para poder tener más controlado esto, este tipo de, de habitaciones o de apartamentos, apartamentos, no de viviendas turística. Sí, yo seguramente, y en, eh, vuelvo a, a insistir en, en primera instancia, le daría una vuelta a la normativa autonómica que regula vivienda, las viviendas con fines turísticos. Para intentar un poco mejor eh, definir eh, cuáles son eh, cómo, cómo pueden regularse y, y de qué manera pueden bueno, pues, competir en igualdad de, de condiciones con hoteles, hostales, pensiones, apartamentos turísticos, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que viendo la hora y que nos hemos ido muy tarde, eh, yo creo que igual… Dime, dime Chávez. Ah, yo iba a decir que, que igual algún momento para que empezáramos con las preguntas... ...que yo creo que también será muy interesante lo que... Lo que... El tema de la economía colaborativa, efectivamente... ...yo creo que esconde muchos fenómenos distintos... ...o sea, no es igual Couch Surfing, por ejemplo... ...donde no hay una transacción económica... ...que lo que pueda ser Blablacar o lo que es eh, eh, Airbnb... ...entonces, yo creo que las instituciones... Y esto es una cosa que probablemente trasciende, la, digamos, el dominio local, si nos queríamos que ir a o sea, un pacto de Estado, como quisieran, es de decir, vamos a, eh, a regular esto, porque está produciendo realmente un maremoto en muchísimos sectores económicos. Aquí yo lo que creo que ocurre también es un problema regulatorio claramente. Por ejemplo, el tema del taxi, ¿no? que se está viendo estos días. Eh, con el tema del taxi, yo creo que realmente el kit de la cuestión eh, es el tema de la licencias. Y el coste que tienen una licencia el coste que tienen otra. Y también de la capacidad que tiene eh, un sector que acaba de entrar de ofrecer unos servicios, vamos a decir, actualizados a otros tiempos. Porque la cuestión tecnológica, las eh, la propias plataformas de taxi ya la han desarrollado. Ya puedes pedir taxi con, con unos servicios que te permite básicamente hacer lo mismo que, eh, que Uber. ¿no? Entonces, eh, yo creo que lo que tenemos es que asumir que las empresas de economía colaborativa son nuevos actores multinacionales, como pueden ser Facebook o pueden ser otras, que funcionan a nivel de datos, de perfiles de personas, que están funcionando a nivel de gestionar activos que no son suyos. Y, eh, y bueno, yo creo que ese es, digamos, el kit de, el kit de la cuestión. Eh, y ya está. No sé si hay... ¿Queréis añadir algo vosotros? Bueno, sí. eh, quería preguntar una cosa. Si, si conseguimos que todo sea, esté regulado y sea legal, ¿hasta dónde? O sea, si todo el albaicín es un apartamento turístico legal, eso también sigue siendo un problema, ¿no? Sí. Bueno, esperemos que no sea… No, nosotros vamos a apostar desde… Vamos, en el área de turismo lo que vamos a apostar con el plan de turismo es que en el albaicín siga viendo los vecinos del albaicín, que eso sí puede haber… ...más, pero que sean vecinos, vamos a apostar por los barrios como barrios, lo que había hablado ante la delegada... ...no puede ser que sean barrios temáticos, puede ser que sean barrios con gente que viva ...para eso es la prioridad, la realidad también es que son apartamentos que están ahí, que existen, que habrá que regularlos... ...pero bueno, ya intentaremos también por otra parte fomentar y cuidar para que la gente pueda seguir viviendo a los barrios... ...que no todos se conviertan en eso, que ni que tampoco tengan el poder suficiente un equilibrio difícil pero tendría que convivir habrá gente que tendrá que sus apartamentos pero no hay que evitar que eso haga que la gente del par, del barrio se desplace es decir, habrá que buscar un equilibrio entre el, entre, entre lo que es la por parte del ayuntamiento para que eso no ocurra pero eso tendría que ser una medida prácticamente impuesta no sí, hay ayuntamientos que han propuesto o sea han propuesto, bueno, ¿no? que, que han propuesto no que han lanzado una limitación de plazas durante sobre todo durante épocas del año es decir en Palma de Mallorca por ejemplo eh, llega un momento en que una vez que tengas esta oferta no, no todo lo que entra por detrás está prohibido sí, claro, es, esa, yo, que yo... herramientas hay y, y barrios mmm, no turísticos muy cercanos del centro deshabitados también hay también. O sea que, sí, que... será un trabajo de ir, de ir intentando que se vayan yendo para un sitio o para otro decir, al menos que no afecte de tal manera a los barrios más turísticos mm -hmm. para que la gente pueda seguir viviendo allí ¿Y el ayuntamiento se ha planteado, por ejemplo, la limitación de plazas en este sentido? No, no se ha planteado nada de eso. ¿Más preguntas, por favor? Buenas tardes. riesgo de repetirme con algunas cosas que dije esta mañana en la exposición de los laboratorios. Eh, quería aclarar primero un malentendido que creo que he creado involuntariamente, que es que no todas las viviendas, las UFT requieren un, todo este trámite que he dicho yo, que es muy caro en Granada. Es decir, el decreto que la regula pide, es la única intervención municipal y la única capacidad que ahora mismo tiene el, el, el ayuntamiento para entrar en ese tema, es un documento que diga que la, que la vivienda está habitable. Entonces, claro, cada ayuntamiento lo entiende a su manera. Si la vivienda es relativamente reciente, digamos que tenga 15 años o 20 años, cuenta normalmente con una licencia de ocupación y ese documento basta, es decir, que basta con sacarlo del cajón y adjuntarlo a la documentación para turismo. El problema es con las viviendas, o que son más antiguas, o que por la circunstancia que sea, porque uno es el tercer comprador de ese piso, pues no sabe dónde está o no la tiene, hombre, la podría pedir al ayuntamiento si la encuentra. ¿eh? Pero entonces ese es el problema. ¿eh? Quería aclarar eso, no que hay muchas viviendas que no, que simplemente tú prendas el papel y ya está... El trámite ante la, ante la Junta de Andalucía es muy simple, es digamos, es casi mm, agraviosamente simple con respecto a los demás hoteleros, incluso la propia reglamentación. Mientras los establecimientos convencionales, pues bueno, es, es que el baño tiene que tener tres metros para cuatro estrellas, tres cincuenta para no sé cuánto, tiene que tener una ducha aparte de la bañera para los cinco estrellas, no sé qué tal y cual, pues resulta que el otro le dice, no, tenemos un papel de que aquello es habitable, ¿no? Y ya está, y tengo usted ahí unos planillos de la ciudad y tengo usted un libro de reclamaciones y poco más, ¿no? Y aire acondicionado, me pide, ¿no? Eh, yo creo, y esta mañana lo hemos dicho, más o menos un poco deslavazado quizás... entre mi compañero y yo, que esta bolsa que aquí en Granada se registra de viviendas de VFT que son ilegales, porque hay otras que son ilegales, que es que parece, por lo que Ana ha dicho, parece, parecía como si todas las viviendas, las VFT que existieran, fueran ilegales, no es cierto. Las ilegales, dentro de lo que se despide para el, de la legalidad que se le exige. Es decir, que si te exigen poco, las cumple y eres perfectamente legal. Hombre, las ilegales lo que hay que hacer es perseguirlas. Ahora mismo el ayuntamiento no puede hacer nada. La capacidad la tiene la inspección de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Turismo, que es tan fácil como lo que habéis dicho. Te pones, entras en el portal dices, calle San Juan de los Reyes, número 90. ¿Está? ¿La tenemos? Sí. ¿Otro? Venga. Y ya está, ¿no? Es una labor tediosa, pero fácil. Y, y, hombre, y si luego después se facilita la legalización, con esto que yo he dicho, pues aflorarán muchas más probablemente. Y luego, y las que no afloren, pues leña y ya está. ¿no? Y luego después, el ayuntamiento, lo que ha preguntado aquí este señor, de, de, de, de qué pasa con lo, cuando se extiende ya como una mancha de aceite, como un sarampión enorme que invade todo el organismo. El, el ayuntamiento lo que sí puede hacer ya es regular de alguna manera ese uso a lo mejor no como uso hotelero, que eso implica actividad, licencia de actividad y tal y cual, sino como un uso concreto, si eso, tú cuando haces planeamiento te puedes inventar los usos, dentro de los usos globales, ¿no? Entonces, y regularlo regular su extensión y limitar su extensión en un barrio o en una manzana, como ahora mismo ya está, para el uso hotelero en el plan Albaycí, que no puede haber más del 40%. De la superficie total de una manzana que se dedique a un uso distinto del residencial, pues hacer una limitación de ese tipo en cuanto a la superficie y tal. Y el que quiera después llegar, que llegue tarde, pues mira, pues chicos, pues estás perdido, te tienes que ir al otro lado. Eso es lo que quería decir. Bueno, yo quería decir, por completar lo que ha dicho Pepe Vigorra y en contestación a tu pregunta, en el Laboratorio 8 se planteó como, como propuesta elaborar un estatuto del residente de barrio turístico, en este caso pues el Albaicín. Y una de las propuestas que se ha planteado es modificar esos usos que ha, dicho, que ha dicho Pepe, que ahora mismo el 40% de uso turístico lo que se va a proponer es modificarlo. Entonces, pues, es una de las medidas que se pretende tomar desde, desde el ayuntamiento. ¿Modificarlo en qué dirección? Por supuesto, beneficiando al vecino y al residente. ¿Vale? Gracias. Gracias. No, no sé si hay alguien que quiere decir algo. Sí. sí. Hola, buenas. Eh... A ver, hablando del tema del boom del Airbnb, también se da el, bueno, se da el hecho que estábamos comentando de que eso ha creado un, una bajada en la oferta de pisos de alquiler, por ejemplo, en ¿no? el tema de la gentrificación y tal, y una subida brutal de los precios. Sí. Cuando se habla de que de hacer una clasificación de uso urbano, no en temas porcentuales, de no más de un tanto por ciento de manzana, por ejemplo, destinada a tal uso, quizá el problema en sí es que... el ...el uso turístico, entendió como Airbnb, no, no debería haber apartamentos o, o viviendas... ...o por lo menos así lo entendemos nosotros, que estuvieran continuamente en oferta. En el sentido, no, tal vez, no sé cómo se lo plantearán desde las Administraciones... ...pero a lo mejor el problema está en que desde un, un propietario no debería poder tener todo el tiempo su vivienda en oferta. Sí, eso también se ha hecho. En Holanda, por ejemplo, está limitada a 120 días por año... Está en varios sitios, también se ha propuesto y se está haciendo eso. No puedes, tener la, no puedes tener una oferta durante más de X días al año. Eso ya existe. ¿Y esto se plantea para Granada en algún sentido? Pues no lo sabes, me gustaría saberlo también. No. <risa> o sea, porque como estamos diciendo de medidas tal, habría que verlo. Quizás esto es una buena solución, ¿no? que estudiaremos todas, pero bueno, lo haremos con yo esta mañana estaba mirando el, por, el, por el tema del precio del alquiler, que yo creo que es otra de las variables muy importantes también que merece la pena tener en cuenta. Esta mañana estaba echando un vistazo en portales y desde el tercer trimestre de 2015 hasta el cierre del tercer trimestre de este año, que en dos años, el, precio, o sea, el incremento medio que yo he visto entre diferentes portales entra entre el 17% y el 23% en el precio del metro cuadrado de alquiler en la capital. Estamos hablando de prácticamente el triple de la media de la provincia, que está en un 7, 7,1 7,2%. Eh, eso, creo yo, un, una primera señal indicativa de que se pueden estar produciendo dinámicas que en medio plazo pueden ser eh, muy peligrosas y dañinas, eh, en mi opinión personal, vamos, eso sí que es verdad que es mi opinión, ¿no? pero sí puede que puede generar un mercado, digamos, en el que eh, hay problemas para el acceso al alquiler que ya durante mucho tiempo se había considerado como la opción secundaria con respecto a poder acceder al, al, a la compra de la vivienda, por así decirlo, ¿no? aunque eso ha cambiado en los últimos años. Eh, me gustaría saber si esto es una cosa que ha estudiado, que habéis estudiado desde vuestros respectivos ámbitos y qué diagnóstico y qué valoración hacéis sobre, sobre la cinta. No hay un problema realmente. Y nosotros lo único que estamos, como lo hemos visto los datos, como igual que lo veis vosotros, también lo vemos nosotros. Y nosotros todo entra porque nosotros como ayuntamiento mismo no nos hemos planteado nada especialmente contra eso. Simplemente lo que estamos es intentando cambiar, pues o acotar. vamos más por el tema de ir acotando. En cuanto a líneas de intervención como hemos hablado antes, incluso de guía o de, de uso, que, de, que entiendo que indirectamente van a incidir en eso. En que si tú ya consigues poner más límites, a la vez que pongas más límites, a que pueda haber menos apartamento o que esté más controlado, a la larga hará que ya vaya bajando los alquileres Es indirectamente sí, pero directamente no. no, pues vamos, ¿no? Lo que comentas es, es un claro efecto de, de lo que estamos exponiendo aquí. Eh, no sé exactamente si, si tiene a corto plazo algo, algo que, que se pueda corregir, particularmente en una ciudad donde buena parte de, de las personas que, que hacen alquileres son estudiantes y que vienen precisamente, son jóvenes, eh, con muchos de ellos con, con pocos ingresos, que vienen a ciudad ¿no? sí. ¿Alguien? ¿Yo he visto alguna mano más? Ah, ya, ya, ya. Hola. Bueno, eh, yo quería intentar hacer, bueno, pues una aportación que, puedo, que considero que pudiera ser de interés a nivel de esta regulación o estas medidas que parece que todo el mundo está de acuerdo en que se tome con el, con el impacto que está causando estas plataformas de, de piso. Y es que, en, por ejemplo, lo que comentaba Ferdao de esa propuesta que hay de estatuto, de estatuto del residente, ¿no?, respecto en concreto al barrio del Albaicín, pues que se podría tener en cuenta también esos bienes catalogados, que el parque edificado catalogado del Albaicín es bastante intenso, esos propietarios que tienen esas esos edificaciones y que son muy difíciles de, de mantener, que normalmente muchas las vemos morir porque los propietarios no, económicamente no son capaces de mantenerlas, pues a lo mejor buscando el lado positivo en esos estatutos o en esa regulación que se haga, que esas edificaciones sí tengan unos beneplácitos, un, un sitio preferente para que en esas plataformas sí que puedan ser de ayuda económica para luego ese mantenimiento de esas edificaciones. Hablo exclusivamente, evidentemente, de los edificios de interés y catalogados. Es como, bueno, esta aportación la hago dentro de que creo que hay que totalmente frenar lo que está pasando, pero sí también sacar una parte... ...de beneficio y de interés para, para mantener a esas familias... ...que son las propietarias actuales y que no sean expulsadas... ...y que también se mantenga el patrimonio. Eh, a ver, me voy a salir un poco... Eh, ...voy a coger un... Eh, ...con el tema del abuso y estamos hablando mucho del abuso... ...también sobre la ciudad, en este caso de los alojamientos... Aprovechando esto, eh, estoy aprovechando que estáis aquí, <risa> aprovechando que hay gente del ayuntamiento aquí. A mí me gustaría sacar un tema a relucir y es el abuso de las profesiones en la ciudad de Granada, que aunque es una parte, bueno, pues una parte del turismo. ...realmente eh, también hacen muy difícil a veces la vida dentro de los barrios históricos. O sea, yo en el caso del Realejo, que es como la madre del Cordero dentro de las procesiones... ...pues eh, lo sufrimos bastante a menudo y yo creo que todos recordamos... ...ese despertar tan maravilloso a las seis de la mañana... ...porque a la Hermandad de las Angustias se le ocurrió despertarnos con cohetes... ...ya que salía la Virgen en procesión... Entonces, sé que me he salido de, del tema, pero bueno, es que antes de cerrar la mesa quería que saliera un poco esto porque creo que debe de entrar en debate. Se ha montado una plataforma contra los abusos de las profesiones y creo que es un tema que también podría salir, ya que no ha salido en estos días, pero sí entra dentro de la convivencia de la ciudad. Y ya está. Ahora hay que tomar alguna medida para que, pueda, para que se pueda compaginar las dos cosas, ¿no? Ya, es que aquí hay mucha tradición y es verdad que es un producto, no solo turístico, es que es histórico y es tradicional, no tiene nada que ver, vamos, el histórico, yo creo que la, el turismo viene después, primero la tradición, porque la, la gente de aquí a la que le gusta realmente la Semana Santa la vive a tope, pero bueno, que es verdad que no está reñido con que se pueda regular. Sí. Sí, es verdad que hay muchas de celebración, de no sé cuánto. Sí, bueno, habrá que buscar el equilibrio entre una cosa y otra. Habrá que ver con la Federación de Cofradillas para llegar a un equilibrio con ellos. Creo que había alguien más, sí. Quedaba una, la última, quedan dos. Bueno, pues vengan a todos, a ver si pueden ser breves, tres. Que no tenemos que tomar un café. Que, que si vamos, ah, vaya sin café, yo por vosotros. Venga, rapidito, venga. Buenas tardes. Dale la enhorabuena a Ana, que ha hecho una labor estupenda, porque esto, nuestro grupo de trabajo lo hemos dicho, que esto es un problema, porque nosotros que vivimos en los barrios, eh, la verdad, estamos viendo cómo eh, los hijos de los vecinos se tienen que ir a la extra radio, porque se están vendiendo las casas a los extranjeros, y los extranjeros las están poniendo como casas rurales, bien declaradas o bien no declaradas, lo que están haciendo mucho daño en los barrios. Y otra pregunta que yo tenía, este, por mi información, tú sabes, Estrella, que nos movemos, se están vendiendo bloques enteros de casco histórico del centro de Granada a extranjeros que van a poner apartamentos turísticos. Esa información que nosotros que estamos somos personas de aquí, que no estamos en el ayuntamiento. vosotros como en el ayuntamiento, ¿vosotros habéis dado cuenta de esas compras, de esos permisos que van a dar? Esa es mi primera pregunta. Y La segunda pregunta es para el técnico de la Federación. Porque yo sé que eh, Granada ha apostado por tener unos hoteles, unas pensiones y los precios son, están bien. Yo creo que estas plataformas que se están poniendo y actuando en Granada le están haciendo daño a los hoteles, bastante daño. ¿Qué es lo que pasa cuando hacen daño a los hoteles? Porque, como habéis dicho vosotros, hay un intermediario que se lleva el dinero una persona en los hoteles hay mucha gente trabajando son puestos de trabajo y eso nadie lo está pre contemplando entonces a mí me gustaría que realmente como han actuado barcelona que han actuado otras provincias de Mallorca etcétera han actuado rápidamente no nos dormamos los laureles que yo pienso que muchas veces, eh, cuando empezamos a trabajar, nos está pasando dos, tres, cuatro años y nos está costando puestos de trabajo, nos está costando hoteles, nos está costando esa imagen que hemos querido dar de Granada, de, de tener los mejores hoteles, de tener los mejores, eh, ¿cómo te diría? Eh, se me ha ido un Pero En fin, dar los mejores servicios, exactamente, para el turista que viene. Y a mí me gustaría... ...que no nos echaran de nuestros barrios y que los hoteles no murieran en Granada. Bueno, ya está. En lo que, a, en lo que a, a, a mí y a la federación se refiere, más que una pregunta es una opinión que yo eh, respeto y comparto al 100%. Simplificando mucho la cuestión es, a más viviendas con fines turísticos... ...menor precio medio de la habitación en los hoteles... ...a menos precio medio, menor rentabilidad... ...lo cual significa a destrucción de empleo... ...tan sencillo como es. Yo, yo quería también... En, ...en relación a lo que decías... ...bueno, no sé si sabéis cómo empezó Airbnb... ...pero Airbnb empezó con... ...bueno, dos chicos jóvenes en California... ...tenían una... ...vivían en una casa... ...y necesitaban un poquito de dinero... ...porque no llegaban a, a, a fin de mes... ...y dijeron, oye, pues... Nuestra ciudad viene muchos congresos, ¿por qué no cogemos parte de nuestro comedor, ponemos un colchón inflable, les damos desayuno por la mañana y, y que nos den pues, 20 dólares? Pues por eso se llama Air, o sea, a, a ver cómo era. air, AIR, sí. AIR, AIR bed and breakfast, exactamente, Airbed and um, breakfast, ¿no? O sea, Airbet es colchón y breakfast de, de, de desayuno. Pero claro, todo eso ha, ha, ha, ha, ha evolucionado a lo que tenemos hoy día, que es como un. un un, un lucro, de, no es una persona son, son varias personas pero que el dinero no se queda aquí no se queda como aquí en los hoteles con, con, bueno, con la gente que le da trabajo y tal porque se va a Irlanda, porque Airbnb por ejemplo eh, cuando llega a fin, fin de año y dice a España pues he ganado eh, eh, eh, o sea, he tenido unos beneficios de X pero en verdad he tenido muchos más beneficios que se van a Irlanda o sea, los impuestos aquí son, son mínimos eh, sí. Hola, buenas tardes eh, vamos a ver. Por un lado, naturalmente, me gustaría enmarcar eh, lo que voy a decir y lo que en realidad se ha ido aportando en una pregunta general, que es la de qué modelo de ciudad queremos. ¿no? Evidentemente, eh, en relación con esto, no todos los actores tienen la misma capacidad de influencia ¿eh? y, por supuesto, este es un tema general. Aquí estamos abordando uno, un sector, lo de una parte de, de la problemática, turismo y ciudad, eh, y, evidentemente, en, en, en, dada la, la situación en la que estamos, eh, lo deseable, naturalmente, es que se amplíe la base de los que deciden pueden participar en relación con las decisiones relevantes ¿no? en, en este sector, en, en esta problemática ¿no? de, de, de configurar la ciudad. En relación con lo del turismo y la ciudad, eh, que a lo largo de la jornada, ¿no? evidentemente, hay actores diversos. O sea, me gustaría que no se centrara, de hecho, bueno, digo por la primera intervención, ¿no? la, lo de los… Eh, ...apartamentos turísticos, las viviendas con fines turísticos, pues, sí, porque hay otros actores, ¿no? Está el tema de bares, quiero decir, en cuanto a, a, a, a generar deterioro en las condiciones de vida de, lo, de los vecinos, ¿eh? o sea, bares, por tanto, vinculado al tema de ocio eh, de un modo desproporcionado, etcétera. Los mismos hoteles, o sea, depende de cómo se regule eh, el, eh, este, este ámbito, ¿eh? Eh, pues, naturalmente, podemos convertir la ciudad o ciertas zonas en parques temáticos o no. ¿eh? Y como este proceso, mmm, afortunadamente, en, otro, digo, en, en otros lugares, en otras ciudades van por delante, digo, afortunadamente para Granada, desafortunadamente para ello, quizá podemos aprender de la experiencia y de qué medidas se están tomando. ¿eh? Y, por tanto, es evidente que urge, y en este caso yo creo que, las administraciones competentes, en este caso ayuntamiento, pero probablemente también la Junta de Andalucía, no lo sé. Yo esta mañana he planteado, porque no lo sé, qué competencia realmente tiene el ayuntamiento para poder abordar, regular esto. Me imagino que si en otros ayuntamientos, en otras ciudades, los ayuntamientos están regulando, Barcelona, Madrid, eh, en otros países, eh, estas eh, cuestiones, pues probablemente… Habría que preguntar a ver qué capacidad real tiene el Ayuntamiento de Granada ¿eh? y la Junta de Andalucía para regular esto. Es decir, medidas como las que se han comentado, de, en ciertas zonas, limitar el número de apartamentos, el número de hoteles, el número de bares, etc. ¿no? Y ya está. O sea que eso, por un lado… Eh, habría otras cuestiones, porque ahí se ha comentado lo de las viviendas con fines turísticos, por ejemplo, en plataformas que están dadas de alta y que están, a lo mejor, dadas de alta en el, el registro de la Junta de Andalucía. Es decir, que hay diferencia entre uno y otro. Y lo de los pagos de impuestos, yo creo que es un tema de Hacienda que, que evidentemente, puede disponer de esos datos como para que mm, esos eh, actores pues cumplan eh, con sus compromisos y sus obligaciones, ¿no? Que, mm, Supongo que no todos no cumplirán, sino que eso no hay por qué presuponer ¿eh? que, que, que la gente que se dedica a ese sector no esté cumpliendo con sus obligaciones en Hacienda. Y finalmente, y disculpa que me estoy extendiendo, la propuesta es que espacios como este habría que darle continuidad. Es decir, yo pediría que la Administración, en este caso el Ayuntamiento, pues que intente mimar, estabilizar… Eh, ...darle continuidad a encuentros de este tipo que permitan una participación amplia de, de, de los diferentes actores implicados, ¿no? Que somos todos en realidad. Gracias. Bueno, la, la competencia la tiene la Junta de Andalucía. Toda la competencia en materia de regular de apartamentos, todo esto lo tiene la Junta de Andalucía. Nosotros no sé si podemos tomar algún tipo, porque también depende de la transferencia que haya de competencia. Ahora mismo es la Junta la que tiene toda la legislación en esta materia... Lo que no sé si ya a título de ayuntamiento podemos tomar algunas más concretas pero lo que es la regulación es de la Junta de Andalucía. Y, bueno, que eso no quita que no hablemos con ellos ¿verdad?, pero que no es una cosa directamente nuestra. Y respecto de a la jornada, nuestra intención es que sí, que, que no te digo que vayas todos los meses, pero que de aquí a que pongamos el plan en marcha, luego queremos hacer otra y, en fin, nuestra idea es ir si colaborando mientras mientras Esteban y su equipo, <ríe> y, Isma, y Elena y Javi, todos quieran, pues nosotros estamos encantados de hacerlo. De hecho, aquí está la muestra, ¿no? Por eso lo hemos hecho, porque creemos que es muy importante lo que opináis todos. Pues yo creo que como ya llevamos aquí más de 50 minutos, a mí me gustaría eh, sobre todo agradecer todas las intervenciones que habéis hecho, han sido magníficas, a mí me han resultado muy enriquecedoras por lo menos. Eh, y también me gustaría agradecer a la Universidad de Granada y al Media Lab la, la labor que hacen organizando debates como este porque es muy importante. Yo creo que este es uno de los puntales sobre lo que se tiene que apoyar el futuro de esta ciudad en los próximos 20 años y es muy importante que, que lo hablemos entre todos. Yo no sé si eh, alguno de vosotros queréis eh, comentar algo antes de que, de que nos vayamos, si tenéis algo concreto que decir. Y si no, pues me gustaría daros las gracias a todos por haber venido y por vuestra aportación y pedir un aplauso para la mesa. Muchas gracias. Aplausos.